Aquí está mi papá antes de que lo, de que lo afeite, porque ahorita lo va a afeitar. Más tardecito cuando ya se baña. Se está haciendo desacalorar ¿no? Entonces ya la vamos a poner bien pinta para que quede en cinta otra vez. Casi listo, ahorita le muestro pa, como estaba ahora cuando no lo había, ¿Sí? cuando no lo había afeitado, ya, yeah. ahí quedó, ¿eh? quedó de muchacho, ¿Sí? le bajé 20 años, <risa> 20 años, bueno bien le saludo a la, a la nieta Mónica, Juan David, bueno, a a Mónica y Juan David. Y a Milena. Y a Milena y se la recuerdo mucho. Ah, bueno. ¿Cuándo viene? ¿Cierto? Sí. Yo quiero ver. Perfecto. Sí. ¡Qué feliz año! Sí, feliz año. Sí. <ríe> feliz año 2001 sí. Bueno. Bueno, papá, yo ya me voy. Sí, pa' Bogotá. Feliz, feliz viaje. Feliz viaje le Río y se toma las pasticas con, con ese cariño con las que se las he comprado oh, <coughs> y espero que se ponga bien, oh, que esté tranquilo, no se desesperen. mi mamá ah, ahorita hablé con ella, está muy bien sí. yo creo que por ahí el sábado o el domingo viene, uh -huh. entonces... que Dios me lo proteja, Dios me lo bendiga y que muchas saludes de Elmer, también llamó Sí, Elmer sí, llamó de Panamá, que está bien pero le voy a mandar una platica a mi mamá Ahora pronto ¿Cuándo llamó? ¿Hm? ¿Ahora por la tarde? Sí, llamó ahorita por la tarde uh -huh. Y ahora por Adriana, por todos Sí Ok, entonces pues Deme la bendición ahí para que quede firmado Yo lo bendigo Yo lo bendigo, Me lo mi Mira la carrera Me lo ayude Bueno, va bien